Eh, damos paso a continuación a Francesca Passetti, eh, que nos hablará sobre las mujeres, eh, eh, la transhumancia, retos y oportunidades, pues, Passetti, entre otros temas que... que, bueno, que, que, que por las que debe ser presentada, entre otras cosas, fue por su fundamental eh, participación en la, en la lista, o sea, la, la, el proceso de elaboración de la, de la candidatura de, de la transhumancia eh, dentro de la lista representativa del, del patrimonio cultural y material por la UNESCO. Pues adelante, Francesca. Buenos días a todos. Eh, mi, mi ponencia va a ser bastante diferente que El anterior. Eh, eh, voy a hablar de las mujeres transhumantes, los retos y las oportunidades. Eh, la transhumancia creo que todos sabéis eh, lo que es, es algo que en todos nuestros países uy, mediterráneos existe desde hace muchísimo. No sé si se ve la Raya. Uh, ok, bueno, ya está. Bueno, la transhumancia, eh, como todos conocéis, sabéis, existe desde hace eh, eh, milenios, ¿no? Eh, y actualmente está con unos retos muy, muy fuertes para desaparecer, ¿no? Eh, hay varios problemas: uno es fa la falta de relevo generacional, las políticas nacionales europeas. Aquí a la derecha podéis ver un gráfico de la evolución de las producciones eh, ovinas en, eh, en, en, en Europa y en, en, en España, eh, cómo están bajando, ¿no? y eso es un, eh, digamos, es, eh, la transhumancia es parte ¿no? de, la, de la producción animal. Por lo, eh, las vías pecuarias están en, en, muchas veces en mal estado o están usurpadas, eh, hay una falta de, dif de diferenciación y valorización de los productos de la transhumancia, eh, hay muchas veces problemas de calidad y disponibilidad del agua en las vías pecuarias, burocracia, exigencias eh, sanitarias poco adaptadas. Como podéis ver abajo a la izquierda hay también la política agraria común que, eh, que financia y ayuda mucho más eh, la, la, la, la ganadería intensiva y mucho menos eh, la foto que veis a la derecha una ganadería de transhumancia que aprovecha los terrenos marginales y que proporciona eh, alimentos de primísima calidad. ¿no? Eh, la transhumancia es un concepto holístico. Eh, del gráfico que veis a la derecha podéis ver eh, lo que ha pasado en los años 50 en España. Eh, ha habido una emigración social impresionante y eh, en el gráfico número en el B, se ha, eh, no se han considerado los tres aspectos, los sociales, medioambientales y económicos del pastoreo, sino que se ha considerado solo, como veis, donde está la estrellita, el económico. Y entonces hay muy poca, eh, muy poca ventaja para los otros dos. En cambio, si se consideran las tres, la, los tres aspectos, sociales, medioambientales y económicos, sí que hay eh, una, un equilibrio mucho mayor, ¿no? una mejora para la biodiversidad, para la economía familiar y las mujeres también. Eh, hemos tenido un larguísimo camino hacia la declaración de la transhumancia patrimonio de la, de la humanidad. Voy a hacer una pincelada de pocas cosas. Eh, en España, desde 1273 está protegida, estaban protegidas las vías pastorales, ¿no? las vías pecuarias, pero todo eso ha ido eh, mermando. El siglo pasado la, la, eh, la transhumancia había prácticamente desaparecido y en el 1992 eh, Jesús Garzón ha creado el Consejo de la Mesta, para el cual yo trabajo, eh, que, que, eh, para la recuperación de toda la, la, la transhumancia. En el mismo año, eh, Ilse Köhler, en, en, otro, en otro país, en Alemania, ha creado la Liga de, de, de, de Pastores. ¿no? En, um, en el 94, eh, la, por primera vez, la, eh, de, después de muchísimos años, la transhumancia vuelve a pasar por la antigua Ca Cañada Real en Desuso, que pasa por el centro de Madrid, y eso ha tenido una gran importancia mediática y ha llevado a que en el 95 se declarara, eh, la, la ley del, del, del marzo 95 de protección de las vías pecuarias que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el 2007 en España eh, hubo la COP, el número, eh, la COP 8 y los representantes nómadas de todo el mundo pasaron por Madrid y esto ha tenido también un una gran reflejo eh, mediático y como podéis ver hay muchas mujeres pastoras. Abajo a la derecha está Uh, Dalila, una, una una mujer raica que ha luchado muchísimo en la India para la conservación de la de la de la del pastoralismo y nomadismo en en la India. Eh, ha habido muchos otros eh, eh, hitos importantes entre los cuales podemos destacar la creación de la plataforma de ganadería extensiva en en, en España y en el 2017. Al interior de esta plataforma se ha creado ganaderas en red, de lo cual voy a hablar después de, ganaderas, de mujeres ganaderas. Ha habido eh, varias otras cosas en, en Europa para la protección de la transhumancia y en diciembre del 19 hubo la primera declaración de la transhumancia patrimonio para Italia, Austria y Grecia y ahora hemos depositado el año pasado una segunda candidatura, de la cual España y Francia son jefes de fila y hay otros, seis, eh, hay otros um, ocho países. La candidatura es una contribución importante y significativa para conseguir la salvaguarda completa y sólida de la transhumancia, eh, para que haya eh, acciones concretas, eficaces y perdurables. Voy a citar eh, rápidamente algunos proyectos internacionales que apoyen la transhumancia a nivel europeo y mundial. Eh, eh, voy a hablar del... Bueno, aquí ten, tenéis el plan de salvaguarda. El plan de salvaguarda es algo que se ha diseñado eh, en conjunto entre los 10 países eh, que os he citado antes. Cada uno lo va a llevar a cabo a nivel nacional y después hay acciones a nivel internacional que vamos a hacer de manera conjunta eh, con esos cuatro ejes principales que son la documentación, la transmisión, la promoción, valorización y sensibilización y el partenariado internacional. Eh, en el 2008, antes de que, eh, de que se declarara, empece, se empiece a hablar de la, la declaración de la transhumancia patrimonio, eh, nació el programa TRE, Tierras Rurales de Europa, con iniciativa de Italia, pero con participación de varios países. Somos cinco países. Como podéis ver, esto se ha eh, desarrollado eh, alrededor de las grandes vías de la transhumancia históricas, que veis el, los recorridos. La una junta Finisterre en España con Constantinopla. En este momento nos paramos, por motivos que imagináis, en Grecia. Eh, y después la hay hacia Canterbury y la hay hacia el norte de los países escandinavos Entonces, eh, este, este gran programa eh, va a ser el que también va a ocuparse de la gestión del, del plan de salvaguarda europeo. Eh, hay un proyecto europeo que no toca a los demás países, eh, por el momento solo España, pero financiado por la Unión Europea y por eso que lo cito, porque eh, es uh, el proyecto Life Cañadas, que son las cañadas vivas que reconectan las zonas bio biogeográficamente separadas y permiten un intercambio de cenes y, y, y una mejora de la biodiversidad muy, muy importante. Eh, después, a nivel internacional, hay la plataforma de conocimiento pastoril. Eh, esta, esta plataforma... Es una iniciativa de la FAO, la Organización Mundial de la Agricultura, que reúne a los pastores y los principales actores para que haya un, un, un diálogo entre pastores a nivel mundial. ¿no? Eh, después, en 2019, el gobierno de Mongolia, que es un país tradicionalmente pastoril, ha pedido a Naciones Unidas que se declarara eh, año un año internacional de, pastos y, de pastizales y, pasto y pastores. Eh, Naciones Unidas designa a, años específicos como momento y ocasión para promover un tema en particular a través de la concienciación conscienci y el año pasado ha sido declarado el 2026 Año Internacional de Pastos y Pastores, eh, en, para el cual eh, trabajamos un grupo internacional, unos grupos regionales y grupos nacionales. Eh, voy a hablar ahora un poco del del rol de la mujer con en la pastoricia no antaño las mujeres tenían el rol de hijas esposas madres un poco todo lo que ha sido contado antes por Carmen y por Sara casi siempre eran los hombres que decidían las mujeres hemos sido muy invisibles en el sistema económico institucional se da por descontar el cuidado de los hijos y por supuesto mano de obra gratuita en el campo en, en siglos pasados, creo que todos sabéis qué importancia ha tenido la transhumancia en España. Desde el punto de vista económico y a la izquierda podéis ver los vestidos de fiesta de, de, de antaño que hoy en día se utilizan en, en ocasión de, de festivales. Bueno, la, eh, Pero el trabajo de la mujer era muy duro. Se ocupaban de la huerta, del cuidado de los animales, las parideras, el esquileo... La matanza, la transformación de, de, de carne y lácteos, eh, no siendo titulares de la explotación, a veces con doble o triple eh, jornada laboral. A la derecha podéis ver una, una, una pastora nómada actual, actualmente viviente en, en, en, en uh, Canarias. Están haciendo un queso DOP, un queso de, de, de, de denominación de origen. Eh, y hoy en, hoy en día mismo, en uh, mucho trabajo agrario, la, la, en el, en, no consta formalmente en, en las estadísticas. Eh, os he dicho antes que en el 2017 las mujeres ganaderas, al interior de la plataforma de ganadería extensiva, han creado Ganaderas en Red. Ganaderas en Red eh, junta ahora casi 200 pastoras que abanderan eh, un compromiso con el mundo rural, eh, están utilizando estrategias novedosas, eh, son formadas, son motores de innovación y creatividad y son referentes para la sociedad y las nuevas generaciones, dando visibilidad a la mujer y a, y a su papel eh, en, en la ganadería extensiva y, por supuesto, en la eh, transhumancia. Ganaderas de Red en Red es la única asociación que yo sepa a nivel mundial que está eh, con que, que eh, es un ejemplo de entendimiento y solidaridad entre mujeres eh, ayuda mutua eh, y quitarse de, de, de, de, de determinados límites, ¿no? Y tienen un lema que es Mujeres de Tierra, Viento y Ganado. Tierra es en, al en el alma, viento en el pelo. Y, y ganado en el corazón. Aquí tenéis la página web, así que, si estáis interesados en saber más. Os voy a dar unos ejemplos de mujeres ganaderas y pastoras transhumantes en España. Esos son simplemente tres, pero eh, hay muchísimas más que merecen, merecerían la pena también de ser citadas. Hay Maite Sánchez en el País Vasco que ha tenido el premio a la innovación de mujer rural eh, ella ella es ganadera de vacas salvajes muy difíciles de de, de, de tener eh, después está eh, Violeta Alegre una ganadera transhumante que hace cursos y hace muchas cosas para niños y para familias que que tiene merinas también negras y tiene y, y crían mastines y después está María Sánchez, María Pía Sánchez que es la presidencia de FEDESA, la Federación para la Protección de las Dehesas, que ha tenido premios por su labor en favor de la ganadería extensiva y transhumancia. Aquí tenéis unos ejemplos de mujeres ganaderas y transhumantes en Europa. A la izquierda, eh, Miriam Vera Beba, que es la única ganadera transhumante de Luxemburgo, que hace mucha formación también. En el centro tenemos las hermanas Cofone, dos, dos chicas que se han quedado huérfanas eh, eh, antes de los 20 años pero eh, en lugar de, de, de vender el rebaño de, eh, transhumante de sus padres se han, eh, como habían aprendido el oficio hacen queso tradicional y ganan premio por ello a, izquierda, a la izquierda tenemos una pastora transhumante alemana que es cuarta generación de pastores transhumantes y probablemente es la última porque ahí también no es fácil seguir a la derecha tenemos Carmelina Colantuono, la última ganadera transhumante de largo recorrido del sur de Italia con vacas eh, podólicas que se parecen un poco a las tudancas españolas. Y abajo tenemos a um, una pastora transhumante rumana, rumana, de Rumanía, que hace el queso tradicional. En América Latina, eh, también en los Andes, eh, en, la, en la cordillera de los Andes, hay mucha transhumancia. Las mujeres indígenas eh, son pastoras desde niñas y, so, y, son, y tienen muchísimas tareas. Ellas son las que mantienen y mejoran la calidad de los animales, hacen la transformación de los productos y son eh, las responsables, como hemos oído también antes por Sara y por Carmen, eh, las responsables de la transmisión de los conocimientos orales, el uso sostenible de los pastos, la gestión del agua y muchas cosas más, como plantas medicinales, etcétera. En, en los Andes, las, en las mujeres tienen, aparte de los retos que tienen, que tienen las demás pastoras a nivel mundial, eh, que es el cambio climático, hay eh, la industria de extracción que contamina las aguas en zonas de altura entre los 4.000 y 5.000 metros y después la violencia de género. En, eh, en, en los Andes hay un problema que muchos hombres padecen a menudo alcoholismo social y esto tiene consecuencias no fáciles. Aquí te, podéis ver un, las mujeres que se ocupan de tener pequeños viveros eh, para hacer sistemas agrosilvo-pastorales. Eh, las fotos son de más de 4.000 metros de altitud y ellas plantan, hacen un viverito y plantan estos arbolitos que son útiles para leña, para cocinar, por supuesto, y para forraje, que les sirven al, para los animales. En África, eh, las, las mujeres pastoras, tienen también eh, unos retos muy duros, eh, como en, en los demás países no son propietarios de sus tierras, sufren del cam cambio climático, por lo cual encontrar agua y leña eh, so es cada vez más difícil, hacen viveritos, pero eh, en, en África hay, hay algunos problemas que no tenemos en Europa. En Tanzania, por ejemplo, los pastores masái están sufriendo desalojo forzado, de zonas que son declaradas parque y, y, les, y, les, uh, y, y aunque ellos hayan mantenido el ambiente de manera extraordinaria por, por siglos y, y milenios, eh, son desalojados. Y después las sociedades pastoriles en África son las donde mayormente todavía se practica la mutilación general, genital femenina. Hablar de mujer pastora en Asia es, es, eh, es hablar... De, de muchísimos eh, diferentes tipos de, de problemáticas. Asia es muy grande y hay muchas diferencias. Los principales retos son el cambio climático. Por ejemplo, en Mongolia y Ladakh, la que son los países muy altos, ahí sí que se nota mucho la falta de agua y, y la falta de, de, de, de las bajas temperaturas que necesitan para su ciclo vital. Eh, hay, hay, hay veces que es prohibido pastar en zonas de Claras Parque, como en África, en este caso en la India, los Raika, que son unos pastores en los cuales las mujeres tienen un rol muy importante, no, eh, ya no pueden, se, se están luchando muy fuerte gracias también a, a Ilse Köhler, que os he enseñado, eh, que ha creado en 1992 la Liga de Pastos y Pastores. Eh, entre Afganistán y Pakistán hay los kochi, que son unos pastores nómadas acostumbrados a cruzar la frontera y, y últimamente hay un cierre de frontera con más de 2.000 kilómetros de alambrado y estos pastores ya no pueden ir de un lado a otro. Eh, muchas veces las políticas nacionales prohíben la movilidad de los pastores y les eh, obligan a un asentamiento forzado. En la foto podéis ver en Mongolia, en Mongolia la mujer eh, ganadera sí que tiene un rol bastante importante. Ahora os quiero enseñar una cosa eh, muy bonita eh, que concierne el relevo generacional. Hay dos ganaderas eh, transhumantes españolas, dos chicas jóvenes, que me han dado un, uh, un vídeo que os, os pongo ahora mismo. 28 años. Y yo soy Suriñe, de 25. Y nos conocimos hace casi dos años en un proyecto de transhumancia en la montaña palentina y desde entonces pues Celia se dedica a ser pastora asalariada y yo trabajo de temporada en verano porque el resto del año estoy estudiando. Y bueno, ahí en la montaña palentina conocimos de primera mano lo que es ser pastora de montaña que es una práctica muy vinculada a la transhumancia y bueno, tenemos una serie de reivindicaciones eso es. Nos parece súper importante que se declare la transhumancia como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero pensamos que es muy necesario acompañarlo de una serie de medidas realistas y reales que tengan tanto apoyo económico como de recursos humanos para llevarlas a cabo. Sí, creemos necesario que los diferentes ministerios trabajen conjuntamente, o sea, que exista un trabajo transdisciplinar pues porque la transhumancia es cultura, pero bueno, también es una actividad económica eh, del primer sector. Entonces, si no existe una rentabilidad de ese primer sector, o sea, de las pequeñas ganaderías, del pastoreo, de la transhumancia, no va a haber nadie que se dedique a ello y se va a perder como práctica. Eso es. Y desde las últimas décadas estamos viendo que hay una falta de relevo generacional. Entonces, nosotras que somos algunas de las pocas, pero cada vez más, mujeres jóvenes que queremos dedicarnos a esto, también nos encontramos muchas veces con impedimentos o falta de confianza por el hecho de que seamos mujeres, jóvenes y que no vengamos de familias ganaderas. Y bueno, si queréis saber más de nosotras y conocer nuestro día a día como pastoras, eh, síguenos en Instagram y en Facebook, somos Pastoras nómadas y bueno, nos vemos ahí. Sí, nos vemos por el mundo. Bueno, eh, muchas gracias. Aquí tenéis todavía dos pequeñas fotos de, eh, de estas eh, mujeres transhumantes y nómadas en Canarias haciendo quesos y de la alemana en, en eh, haciendo transhumancia entre las montañas de Esbevia y el lago de Constancia. Si tenéis algunas preguntas, cuando queráis me podéis preguntar. A ver cómo se hace ahora para salir. Interrumpí. Pues, muchas gracias, Francesca. Eh, por esta presentación tan interesante y tan, bueno, en todos los ámbitos, muy interesante.